Un samurái, que era un feroz guerrero, pescaba apaciblemente en la orilla de un río. Pescó un pez y se disponía a cocinarlo cuando su gato, oculto bajo una, bajo una manta, dio un salto y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su katana y de un golpe partió en dos al gato. El samurái era un budista ferviente, y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no lo dejaba vivir en paz. Al entrar en su casa, el susurro del viento en los árboles murmuraba, ¡miau! Las personas con las que se cruzaban parecía decirle, ¡miau! La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaban sus amigos, maullaban sin parar. De noche no soñaba más que miaus. De día, cada sonido, pensamiento o acto de su vida se transformaba en un miau. Él mismo se había convertido en un maullido. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión lo perseguía, lo torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acabar con los maullidos, fue a un viejo templo zen a pedir ayuda a un maestro. Por favor, se lo suplico, ayúdeme a liberarme, dijo el samurái. El maestro le respondió, eres un guerrero, ¿cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los miaus, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte un harakiri aquí y ahora, para acabar con esta deshonra. Sin embargo, añadió el monje, soy un monje zen. Y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con una espada para abreviar tus sufrimientos. El samurái accedió y a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus talones, tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él. De pie, el maestro blandía su espada. Ha llegado el momento, le dijo el maestro. Comienza. Lentamente el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen. Entonces el maestro le preguntó. ¿Oyes los maullidos ahora? Eh, no, ahora no, respondió el samurái. Entonces. Si han desaparecido, no es necesario que mueras. En realidad, todos somos muy parecidos a este samurái. Ansiosos, atormentados, miedosos, quejumbrosos. Los problemas que nos preocupan no tienen la importancia que les otorgamos. Son parecidos al miau del gato. El rostro de la autoestima. Los que vieron el seminario 1 y 2 van a disfrutar el 3 de una manera que no tienen idea. El que no vio el 1 y el 2, les recomiendo que ni vean esto y vayan a ver, los voy a poner acá arriba, vayan a ver el 1, porque voy a hablar de cosas que si bien la van a entender, porque no somos tontos, no la van a entender con la profundidad en la, con la que pueden entender si ya vieron el 1 y 2. Sí, estoy hablando para los que ven la grabación. Ahora bien, vamos a... El rostro de la autoestima, ¿cómo se ve la autoestima? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Todos hablamos de autoestima, hablamos de valoración, de darnos besos en el espejo, pero ¿qué es la autoestima? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo identificamos la autoestima en una persona? Ahí está medio corridito ese texto. Está medio corridito, lo vamos a bajar. Ahí está, el textito bajadito. Um, Tranquilidad al hablar de nuestros logros o defectos. Nathalie Branden, el padre de la autoestima en quien yo baso gran parte de lo que estoy haciendo aquí, Nathaniel Branden, dice que la autoestima se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que hablamos de nuestros logros o defectos de forma directa y honesta. Logros, defectos, de manera directa y honesta. Ya que tenemos una relación amable con los hechos. Se expresa a sí misma cuando damos y recibimos cumplidos de forma cómoda. Yo conozco gente que no siempre puede recibir cumplidos. Entonces empezamos a, por hacer una pregunta. ¿Puedo aceptar cumplidos y cariño sin pensar que la otra persona debe tener alguna intención oculta? ¿O que yo luego debo retribuir de alguna forma? Puedo hacerlo. Hay personas que me han dicho que han estado estudiando los seminarios y que han estado respondiendo las preguntas y trabajándolas. Yo la verdad que les hago un monumento, porque es la forma, es la forma de trabajar algo. Muy bien, así, así lo hacemos nosotros también, los ninjas. Cuando nos mostramos curiosos, abiertos a nuevas ideas, experiencias, y posibilidades que nos da la vida, cuando estamos abiertos a la crítica y hasta disfrutamos reconocer errores, ya que nuestra autoestima no está ligada a parecer perfectos. De eso se, tra de eso se trata, la autoestima sana. Entonces, ¿puedo yo mantener una mente receptiva a ideas opuestas a lo que ya creo correcto? Por supuesto, todos ustedes ya levantaron la mano y dijeron que seguro que sí. Vamos a hablar de los demás. La autoestima sana se expresa a sí misma cuando hablamos y nos movemos de forma espontánea y tranquila por el hecho de no estar en guerra con nosotros mismos. Ustedes saben que cuando yo estaba eh, repasando todo esto, les comenté el otro día también, hay cosas que me vienen a la mente. Yo me acuerdo... Que yo, cuando era por ejemplo adolescente, o entre los 20, los 25, 28, yo era una de esas personas que trataba de hacer poses, ¿no? Porque estás muy preocupado por cómo te ven los demás. Entonces, volviendo a ser espontáneo y ser tranquilo, la pregunta es, ¿ustedes responden o reaccionan? A las circunstancias. Yo sé que ustedes todos responden, así que vamos a hablar de los demás. Cuando somos flexibles al responder a situaciones y desafíos, porque confiamos en nosotros mismos, importantísimo haber visto el seminario 2 para entender eso en una profundidad plena, y no vemos la vida como una bendición o una maldición cuando tenemos autoestima sana, somos flexibles, mantenemos un criterio amplio, no necesitamos confrontar, ni discutir, ni pelear. Entonces, ¿conocen a alguien que diga, para mí las cosas son blanco o negro? Sin embargo, ¿no será que la vida es en realidad un matiz, un gran matiz de grises? No será que nosotros no somos ni buenos ni malos, sino un término intermedio. No será que las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende del cristal con la que se mire. La autoestima sana se expresa a sí misma en nuestro comportamiento firme, no beligerante, no de guerra, de combate. Comportamiento, un comportamiento firme con nosotros mismos y con los demás. Es muy interesante ser firme con nosotros mismos y con los demás sin ser agresivo y beligerante. Es muy buena distinción, muy buena distinción. Cuando puedas elegir entre tener razón y ser amable, elige ser amable. Esta frase está en la película... En la del nenito que usa un casco, Wonder, en inglés. Tengo un video sobre esa película en mi canal de YouTube. ¿Por qué deberíamos ver esa película? Es excelente esa película. Aquí una nota importante. Ser amable no significa sobrepasar mis límites y no respetar mis deseos y necesidades. ¿Sí? Hay, gente, hay gente que confunde eso de ser amable y se deja pisotear y es demasiado servicial y no tiene en cuenta lo que realmente él quiere o él piensa. ¿sí? Eso no es ser amable, eso es ser codependiente. A nivel físico, la autoestima se expresa en ojos brillantes y en una calmada alerta. Estamos llenos de vida, con una cara relajada, con un mentón alineado al cuerpo, una mandíbula relajada. Se ven los hombros relajados y rectos, las manos y los brazos cuelgan de forma natural. La postura es recta, equilibrada y sin, sin tensión. La forma de caminar de una persona con autoestima sana tiende a ser decidida, pero sin resultar agresiva, sin estar recargada, decorada o exagerada. Yo el otro día estaba viendo un video... <risa> Tengo que, tengo que decir esto sin que, sin que se sepa de quién hablo, por supuesto, porque es una persona muy conocida y que me conoce. Eh, vi un video de una persona conocida, y era, era una publicidad, ¿no? Y la persona caminaba, en cierto lugar, X, y se notaba mucho cómo... cómo actuaba el caminar. Y yo estoy a punto de decirle ¿No poder relajarte un poco para caminar? O sea, y, y después digo no, no porque no, no, no voy a estar dando opiniones y consejos donde no me los piden, ¿no? O sea, uno de los conceptos que también hemos tratado acá, en este, en este, en este grupo. ¿Alguien le puede decir, por favor, a, a Sol, eh, puede escribir en el chat cómo hacer para entrar al audio, que no escucha nada, me dice. Pónganle abajo que, que haga clic en el parlantito, etcétera. Por favor, les agradezco mucho. Eh, Soledad Cabrales. Bien. Um, entonces, para mí es muy importante también esto, y no solo ustedes pueden identificar a otras personas con autoestima sana o no, sino que es importante nosotros, cuando nos damos cuenta, cuando hay tensión o cuando no la hay, ¿no? Hablamos mucho de relajación, fíjense, mandíbula relajada, hombros relajado, todo relajado. Cuando hablamos de estas características físicas de una conducta con autoestima sana, esto significa que no nos escondemos de nosotros mismos. Por eso estamos relajados. La tensión permanente significa que estamos rechazando o evitando algún aspecto de nosotros mismos. Rechazando o evitando. Por eso necesitamos ¿no? guardar la panza. Los que le guardan la panza... De vez en cuando vamos a guardar la panza, tampoco vamos a exagerar acá, Susan. no nos vamos a hacer los, los, los budistas, pero está bueno tener en cuenta un, un poco de todo. El valor de la autoestima no se trata de sentirnos mejor o sentirnos bonito, que es lo que yo hablé en el 2, sobre esa gente que piensa que autoestima simplemente es hablarse al espejo y decirse cosas lindas. Si viste los tres seminarios te vas a dar cuenta que es mucho más complejo que eso. La autoestima es mucho más que sentirse bien. Una autoestima sana nos permite vivir mejor. Responder a los desafíos de la vida y a las oportunidades con mayor seguridad, con fortaleza y con creatividad. ¿Por qué? Porque usamos adecuadamente los procesos mentales que ya los vimos, repitiendo, repitiendo, pensar, entender, aprender, elegir y decidir, casi me trabé, <ríe> me hice un juego de palabras en la mente para recordarlo, pensar, pienso, entender, hago el esfuerzo de entender, pensar, entender, aprender, puedo aprender, tomo acciones efectivas para aprender. Pensar, entender, aprender, elegir y decidir. Hay gente que elige separarse de su marido, pero no lo decide. Entonces, desde que elige hasta que se decide, pasan 10 años. Laura era muy feliz, era una mujer muy feliz. Hasta donde ella sabía, había tenido una familia normal, con los típicos problemas familiares que todos los demás tienen, pero nada, fuera de lo común. No fue hasta que la relación con su pareja estalló en conflictos cotidianos cada vez más insoportables en que ella se replanteó que quizás no era tan feliz como estaba pensando. Sin embargo, fueron varios los años en los que pensó que su amor iba a corregirlo todo. No corrigió nada. Su vida se volvió más y más insoportable. Y las cosas estaban cada vez más fuera de su control. Empezó a tener problemas en el trabajo, incluso tenía dificultades para distraerse o divertirse. Finalmente, rendida, empezó terapia. Esta vez sí que estaba decidida a mejorar su vida. Sin embargo, luego de alejarse de aquel hombre que tanto daño le hacía, no terminaba de encontrar el centro. No entendía por qué seguía mal si esa persona ya no estaba en su vida. Con el tiempo empezó a descubrir cuál era su parte de responsabilidad y a reconocerse como co-creadora de sus circunstancias. Eventualmente pudo dejar de culpar a todos y mirarse a sí misma ocupándose de lo único que podía cambiar. A Laura. En el primer seminario, en la diapositiva 16, hablamos de cómo influye la autoestima en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en el trabajo, en las relaciones con otras personas, en los resultados que tengamos a nivel académico, laboral, físico, mental, espiritual, influye incluso en la persona de la que nos enamoramos. Wow. La forma de relacionarnos con nuestra pareja y nuestros hijos. Recordemos lo que dijimos en esa parte. Características de una persona con autoestima alta. Recordemos en versión tiny-tiny, of course. Una persona con autoestima saludable es racional, ejerce su capacidad y su habilidad de pensar de forma uh, decidida, de, de forma... Eh, no me sale la palabra que quiero usar, realmente me pongo a pensar, ¿sí? De forma sistemática. Una persona con eh, autoestima sana, dije, es racional, es realista, es realista, ahora vamos a, a hablar más de eso, qué significa ser realista y qué no, ¿sí? Intuitiva, creativa, la intuición y la creatividad, también lo vamos a ver, por qué influye la, la autoestima en ello, es independiente, es flexible, ¿sí? Flexible y capaz de aceptar cambios. Abierta a aceptar y corregir errores. Es benevolente, es una persona buena generalmente. Y es cooperativa. Escuchen los conceptos porque esto lo vamos a profundizar hoy. Racional, realista, intuitiva, creativa, independiente, flexible, capaz de aceptar cambios abierta a aceptar y corregir errores, benevolente, cooperativa. En cambio, una persona con baja autoestima es irracional, ciega ante la realidad, la niega, rígida, miedosa ante lo nuevo y lo desconocido, conformista, rebelde de forma inapropiada atención con la palabra rebelde, ¿eh? ¿Sí? de forma inapropiada, quizás se pueda hacer rebelde de forma apropiada. Es una persona que vive a la defensiva, con miedo a la hostilidad de los demás o a la controversia. Entonces, habiendo visto cómo se ve la autoestima en una persona y cómo influye en nuestra vida, profundicemos un poco en los conceptos con los que se relaciona la autoestima. La, la autoestima se relaciona con algo. La autoestima se relaciona con la racionalidad, con el realismo, con la intuición, con la creatividad, con la independencia, con la capacidad para afrontar cambios, con el deseo de admitir y corregir errores, con la benevolencia y con la cooperación, con todos estos conceptos que ya lo dije tres veces solamente para que podamos entender de qué estamos hablando. Entonces, vamos a profundizarlos. Decimos que se relaciona, ¿sí? no es que sale a tomarse un helado ni al cine con... No. Decimos que se relaciona porque una autoestima sana nos ayuda a relacionarnos con estos principios. ¿sí? A ver, si yo creo en mí, voy a poder ser más independiente que si no creo en mí. Voy a poder confiar más en lo que mi mente produce y en lo que yo pienso o en lo que intuyo que si no creo en mí. De esa forma se relaciona, ¿sí? Eh, entonces, estos principios edifican la autoestima y a su vez la autoestima edifica estos principios. Es un círculo, es una eh, retroalimentación de ida y vuelta. De nuevo es bueno recordar antes de empezar que si bien acá analizamos componente por componente, esto también lo dije en el 2, acá analizamos componente por componente, en la vida muchos de estos están interrelacionados de una manera muy compleja. O sea, si una persona es independiente e intuitiva y creativa, es muy poco común que vaya a ser, por ejemplo, una persona poco empática. O sea, si yo ejerzo mi capacidad de pensar es poco común que yo vaya a ser, por ejemplo, una persona cerrada mentalmente. Está todo conectado, está todo conectado. Acá lo vamos a separar, pero esto está todo conectado y todos los pilares influyen en los otros. ¿okay? La autoestima se relaciona con la racionalidad. Empezamos con, vamos a seguir seguimos viéndole la carita a la autoestima. ¿Qué pasa con la autoestima? ¿Dónde se ve? ¿Dónde está? ¿No? Aparte de lo que hablamos de antes, de eficacia personal, de respeto por mí mismo y cómo profundizamos todo ello y cómo la influye. Vamos a ir un poquito más allá ahora. La autoestima se relaciona con la racionalidad. La racionalidad es adquirir nuevos conocimientos a los que ya tenemos. A los que ya tenemos. Manteniendo una mente flexible y lejos de sesgos cognitivos. Si acabo de decir sesgos cognitivos y no sabes de qué estoy hablando, andate a YouTube y pones sesgos cognitivos y mirate algunos videos. Hay algunos que están muy buenos, generalmente esos que hacen con dibujitos. Están muy buenos. Tenés sesgos cognitivos, tenés más de 30, 40, es impresionante la lista, yo pensaba que eran pocos, <ríe> y el día que me puse a mirarlo dije, ¿what? Hay, hay muchos sesgos cognitivos que nos bloquean la forma de incorporar nueva información, tendemos a no pensar, esa es la verdad. La guía de la racionalidad es la no contradicción, o sea, si yo quiero ser racional, si tengo una autoestima sana y soy racional, o oh, soy racional, entonces tengo una autoestima sana porque se, se relacionan entre sí, no, se uh, retroalimentan, la guía de la racionalidad es la no contradicción. Nada puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. O sea, yo no puedo tener una taza acá que es blanca y negra. O es blanca o es negra. ¿No? Lo que no significa que nos vamos a ir a... Que la vida es blanca o negra y nos vamos a ir a los extremos. Son cosas distintas, no me mezclé, um, Su base, la, racional, eh, la racionalidad, su base está en el respeto por los hechos. Ah, ahora es otra cosa. El hecho sí, el hecho puede ser blanco o negro, o sea... Esta taza puede ser blanca o negra. La vaca es vaca o es perro, ¿no? No, no puede ser las dos cosas. Por lo menos por ahora. La racionalidad no debe confundirse con seguir reglas obligatorias u obedecer ciegamente a lo que la gente de una época o lugar han establecido como razonables. Todo lo contrario, ser racional es desafiar lo establecido. De nuevo, desde la razón y los fundamentos, no desde una actitud beligerante e infantilmente rebelde. Si eventualmente un concepto que se consideraba razonable es invalidado debido a las nuevas evidencias, lo que se derrota es el concepto y no la razón. La racionalidad no se somete a la tradición ni el consenso. Algo es o no es, racional y lógico. Es la conciencia que actúa, la conciencia que actúa en su modalidad explícitamente integradora. Explícitamente integradora. Pregunta para los ninjas. ¿Puedo pensar en las situaciones de manera profunda, considerando todas las variables sin actuar de manera impulsiva? Qué pregunta que me haces, Marcos. Eh? ¿Cómo me la complicás? Eh? Yo estoy acá mirando el video y. Y bueno. La, la autoestima se relaciona con el realismo. Racionalidad, realismo. ¡buah! Empezamos a conectar todo con todo. La autoestima se relaciona con el realismo. El realismo es básicamente respetar los hechos. Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Esto también lo hemos hablado. Seguramente algunos de ustedes se acordarán. Jamás nos sentiremos competentes, y acá es donde nos afecta el empezar a no distinguir lo que es real de no. Jamás nos sentiremos competentes para enfrentar los desafíos de la vida si no distinguimos lo que es real de lo que no. Porque nosotros en el fondo de nuestro alma y nuestro corazón sabemos que estamos viviendo mitad en un mundo real y mitad en un mundo imaginario. En los test psicológicos, las personas con baja autoestima tienden a sobreestimar o infravalorar sus capacidades. ¿Chan? En cambio, las personas con autoestima sana tienden a valorar las habilidades más de forma realista. ¿Soy o no soy esto? No hay mucha... O no, la cara de Nilda, como que no hay muchas vueltas, ¿o no? Eso no es. Es sencillo. ¿Puedo ser realista? ¿O vivo de sueños, pero no tomo decisiones? los que viven de sueños, la, la autoestima se relaciona con la intuición. ¿sí? Ya tuvimos racionalidad, realismo, intuición, racionalidad, realismo y vamos con intuición. A veces cuando debemos tomar decisiones, especialmente las que son muy complejas, no tenemos tiempo para analizar la inmensa cantidad de variables y datos, nadie lo tiene. Es más, hay veces que si yo me, pon, me, me pondría a analizar realmente todas las variables y datos que tengo, cuando termino de tomar la decisión ya no me sirve. Hace dos semanas necesitábamos eso, ya, ya pasó. La mente la mente, en su infinita sabiduría que está, yo creo que a veces cuando, cuando veo cosas sobre ciencia y todo, es más, mañana me voy al TEDx de Río de la Plata de acá, el TED más grande de Argentina, y creo que de Latinoamérica, creo que es de Latinoamérica porque no hubo otro TED de 10.000 personas, por lo menos hasta el año 2019 que estoy hablando aquí en esto. Um, mañana me voy, y... ¿y qué te iba a decir? <risa> ah que cuando escucho hablar a científicos a veces, o gente que está en neurociencias, etcétera, yo lo compleja que es la mente y el universo, madre de Dios. Madre de Dios, el ADN humano, la, no, son cosas que vos decís, están tan más allá de nuestro entendimiento todavía, y a veces nos vemos y decimos que nos creemos importantes. Somos unos pobres gusanitos arrastrando caminando por la Tierra, está tan más allá de nuestro entendimiento. La mente puede, volviendo, en el tema de intuición, puede generar integraciones, ¿sí? A nivel psicológico, sí, sí, te recomiendo buscar la palabra integración y googlearla un poquito si tenés tiempo, puede generar integraciones muy rápidas y complejas de manera inconsciente, no te das cuenta, percibidas con, por nosotros como intuiciones. O sea, ¿de dónde viene esa intuición? En la mente conectó todo, hizo pa, pa, pa, pa, pa, pa, toma, acá hay algo, ni siquiera lo podés verbalizar, no, no, no, no lo podés pensar con claridad, hay algo ahí. Aquí hay que hacer una advertencia, muchas personas con un buen nivel de conciencia logran hacer uso de su intuición y de tener buenos resultados hasta que se equivocan. Entonces se dicen a sí mismos que la intuición no sirve y vuelven a parámetros demasiado racionales. Eso no es justo, ni para la intuición ni para vos. Porque nada es mágico. Y así como la intuición te puede dar grandes beneficios, también te puede hacer equivocar. Vos deberás saber cuántas son las fichas que podés poner en el juego. Pero no dejes fuera de juego a la intuición solo por haber perdido una vez. Entonces, volvemos. ¿Las personas que confían en sí mismas son más propensas Propensas a escuchar con claridad sus intuiciones y a confiar en ellas. Yo puedo escuchar mejor lo que, lo que intuyo y confío en mi intuición porque creo en mí y creo en los productos de mi mente. Tomá. Pregunta para los ninjas. ¿Escucho mi propia voz o necesito consenso ajeno? Cita de Ricky Morty. mira, le hago publicidad a Ricky Morty. Ahí está. Um, me perdí algo acá. <ríe> no quería, Me, me olvidé de algo. Me olvidé de leerles la frase que es: La intuición se relaciona significativamente con la autoestima. ¿sí? Frase para la ladera, para el refrigerador. Solo en la medida que expresa una alta sensibilidad a las señales internas, alta sensibilidad. Y el respeto apropiado a estas, respeto lo que intuyo. ¿Escucho mi propia voz? La autoestima se relaciona con la creatividad. La persona creativa... Escucha y confía en las señales internas mucho más que una persona normal. Su mente no depende de los demás, al menos no en este área, en la creatividad. Lo que no significa que no pueda aprender de otros o inspirarse en ellos. Atención, vamos a distinguir ahí, ¿no? No significa que yo soy un lobo solitario o el llanero por allá solo tirado en una montaña. La persona creativa y con autoestima sana tiende a anotar ideas. ¿Alguno que anote ideas? <ríe> por aquí. Si estás viendo la grabación, poneme si anotas ideas. Poneme si, por favor, avísame si corresponde lo que te voy a decir ahora. La persona con autoestima sana tiende a anotar ideas, a pensar en ellas, a profundizarlas y ver qué puede obtener de ellas. Hace eso porque valora lo que su mente produce valora lo que su mente produce. Nilda dice que ella, muy bien. No todos hacen eso. ¿Qué hace la persona creativa pero con baja autoestima? La persona creativa con baja autoestima tendrá problemas para ejercer dicha creatividad. No porque no pueda tener buenas ideas, <coughs> No porque no pueda tener buenas ideas, sino porque no las valora ni las considera importantes. O sea, al fin y al cabo, esta idea se me está ocurriendo a mí. ¿Y yo quién soy? ¿No? Generalmente, esta gente olvida rápido lo que creó, lo que pensó. Hace esto porque no valora lo que su mente produce. No valora lo que su mente produce. Ah. <coughs> nila adelante, cuando quieras activa, ahí sí, yo pista. creo que ese punto que has dicho es tan importante eh, porque yo siempre he dicho que la, las personas tienden a ir por la vida medio en piloto automático y ese comportamiento no consciente es el que hace que muchas de nuestras ideas se queden ahí ¿por qué? porque no, no solamente dudo de mi capacidad de producir buenas ideas sino de mi capacidad para llevarlas a cabo y volverlas a una realidad. Entonces creo que eh, esa duda constante, ese cuestionamiento, en la mayoría de los casos ni siquiera a la idea en sí misma, sino que me cuestiono a mí en el proceso creador y a mí en ese proceso de, eh, de, de, de realización de las ideas que tuve. Gracias, gracias, Nilda. Sí, no puedo estar más de acuerdo. <ríe> no puedo estar más de acuerdo. Nada que agregar. Eh, por, eso te, por estas cosas te quería invitar, ¿viste? Porque la verdad es que tenés un criterio fabuloso. Um, qué, bueno, qué buenas charlas nos hemos mandado, ¿no? ¿Te acordás en los cafés? Qué buenas charlas. Um, entonces, estamos en. aquí. Vamos entonces a nuestra pregunta para los ninjas de la autoestima: ¿puedo cometer errores? sin enojarme y castigarme a mí mismo. Me doy cuenta que soy humano y cometeré errores, indefectiblemente, cuando haga cosas. O sea, alguien de acá puede... Linda, algún día pudiste hacer, hacer algo sin equivocarte en nada. Pero... Eso es como cuando haces hasta. ¿Viste cuando haces hasta los eventos esos que los repetís 20 veces el mismo evento? Y siempre hay algo que, que no salió como vos esperabas. Hello, bienvenido a la vida. Este también está corrido. mira me parece que estuve flojito con la. Ahí. Estuve flojito con, con la presentación. Bueno. La autoestima se relaciona con la independencia. La independencia es, atención, la independencia es causa y consecuencia a la vez de una autoestima sana. Causa y consecuencia a la vez de una autoestima sana. Es decir, que la independencia es causa de la autoestima sana y a su vez es producto. ¿Sí? O tengo autoestima sana, entonces soy independiente. La autoestima... Está, estaba mirando... Eh, la autoestima <ríe> se relaciona con la responsabilidad personal. Sí, Lo mismo sucede con, con esta práctica. Es causa, lo mismo sucede que es lo que dije antes, es causa y consecuencia a la vez el hecho de ser responsable. Al ser incondicionalmente responsable, y acá definitivamente tendríamos que hablar, hacer mínimo unos 15-20 minutos solamente de responsabilidad personal. Lamentablemente no los tenemos. Al ser incondicionalmente responsables nos ocupamos de nuestras metas, no solo financieras, metas puede, una meta puede ser espiritual, una meta puede ser de estudio, de crecimiento, de superación emocional, sí, y de lograr aquellas cosas que nos hagan felices. ¿sí? Al ser, repito, incondicionalmente responsables, nos ocupamos de nuestras metas y de nosotros mismos, de las cosas que nos hacen bien. Eso obviamente me va a llevar a una autoestima sana. Y una autoestima sana me va a llevar, obviamente, a ser responsable. ¿sí? Nuevamente, se, nos encontramos con la retroalimentación. Pregunta para los ninjas de la autoestima. ¿Considero mi bienestar cuando tomo decisiones? ¿O solo pienso en el bienestar del otro? ¿Respeto y honro mis ideas evitando acomodarme a los demás solo para mantener la paz? ¿Alguien por ahí que, que evite los conflictos? ¿He hecho el esfuerzo de tener sesiones con un terapeuta o profesional de forma sistemática? ¿Alguien que prefiera gastar dinero en alcohol, salidas o cigarrillos en vez de su, en su mente? ¿Pongo como pretexto el trabajo o el estudio para escapar de ocuparme de mí mismo y enfrentar mis problemas? Hay gente que pone el pretexto del trabajo, del estudio, y otros que ponen el pretexto de estar todo el tiempo ayudando a los demás. Todo el tiempo estoy salvando a alguien y resolviéndole la vida a alguien. Los demás, los que no están viendo este video. Un zoológico de Londres terminaba en una sala que decía contener el predador más peligroso del mundo. Al abrir la puerta, solo había... Un gran espejo. Ese mismo animal que ves todos los días mientras te cepillas los dientes, te afeitas o te peinas, es la causa de todos tus sufrimientos y la solución de todos tus problemas. Tal vez una de las mayores medidas de madurez es hacerse un responsable incondicional. Frente a las situaciones de la vida. Es decir, soy responsable ante las circunstancias, aunque yo no sea el culpable o el creador de dichas circunstancias. Dejar de lado el ego, la arrogancia, la falsa imagen, la necesidad de estar siempre en la razón, y disponernos a aprender declarando un sincero no sé. Declarando un sincero no sé a nivel personal, espiritual y mental. Es lo único que me va a hacer ser responsable y abandonar el victimismo. El culpo a todo el mundo. Un profundo y sincero no sé es el único punto de partida posible para lograr un aprendizaje que nos conlleve al crecimiento que estamos buscando y necesitamos tener para finalmente superar las circunstancias. Primero tengo que crecer yo, luego podré hacer lo que tengo que hacer, no hay otro no camino. La autoestima se relaciona con la flexibilidad. Ser flexible significa poder responder a los cambios sin estar atado al pasado. Podría existir, me pone Nilda, ¿podría existir alguna situación en la que evitar un conflicto no esté relacionado con mi autoestima? Yo, toda, en realidad, todas las um, situaciones que nosotros vivimos influyen en nuestra autoestima. La autoestima fluctúa todo el tiempo. Hay que ver si esa situación que yo evito, lo hago desde el respeto. Si yo estoy respetando mis necesidades, mis sentimientos, mis emociones, y para ello evito y digo, mirá, si vos querés vivir mal, yo no puedo vivir con vos, entonces estoy salvaguardando mi autoestima. De hecho, eso no es una decisión inteligente, si de eso estamos hablando. La autoestima, dije, que se relaciona con la flexibilidad, ¿sí? que significa poder responder a cambios, sin estar atado al pasado, es decir, separándome de lo que fue, de lo que yo era, de lo que yo pensaba, de cómo se hacía antes, etc. ¿Sí? Esto de ni la sabrá mucho porque a, a, ella trabaja mucho a nivel eh, liderazgo empresarial. ¿no? Las cosas antes se hacían así y ya te llevaron puesto, ya, ya estamos en el 2020, tenemos internet. <risa> Entonces, la, rigidez, la rigidez es una respuesta típica de una mente que no confía en sí misma. Atención, fíjense cómo está todo conectado, todo lo que hablamos hasta hoy. Yo no confío en mí, entonces ¿qué hago? Me, me, me contraigo y me mantengo en la que ya pensaba. La falta de confianza nos mantiene atados a patrones viejos de pensamiento y de acción. Una mente con autoestima sana está abierta a considerar novedades. Lo que le permite, atención acá, si yo estoy abierto a revisar, novedades, ¿qué hago? Respondo con mayor rapidez y eficiencia a los desafíos de la vida. ¿Se acuerdan de que la autoestima es la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida, los desafíos básicos? Acá estamos, estamos de nuevo acá. Entonces, ¿se acuerdan de eficacia personal? Acá estamos, está todo conectado. Hablando de flexibilidad y adaptarse al pasado, Vamos a esto. Un estudiante zen se quejaba de que no podía meditar. Sus pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole, maestro, los pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar. Cuando se van unos segundos... Luego vuelven con más fuerza. No puedo meditar, no me dejan en paz. El maestro le dijo que esto dependía de él mismo y que simplemente debía soltarlo. No obstante, el estudiante seguía lamentándose que los pensamientos no lo dejaban en paz y que su mente estaba confusa. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones, a menudo inútiles y triviales, y en su cabeza. El maestro entonces le dijo, Bien, sostén esta cuchara. Ahora siéntate y medita. El discípulo obedeció. Luego de un rato, el maestro le ordenó repentinamente, Ahora suelta la cuchara. El alumno lo hizo y la cuchara, obviamente, cayó al suelo. Miró a su maestro con asombro, y el maestro le preguntó, ahora dime, ¿quién sostenía a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti? A mí siempre me ha gustado preguntar, y me pregunto a mí mismo también, ¿quién tiene a quién? Yo tengo los pensamientos, o los pensamientos me tienen a mí. ¿Quién tiene a quién? La autoestima se relaciona con la capacidad para afrontar cambios. Como vimos recién, la flexibilidad es amiga de la autoestima sana. La autoestima sana no teme a los cambios, y le gusta reaccionar de manera enérgica. En cambio, la duda y la falta de confianza huye de los cambios, y tiende a retrasar las soluciones. Hello, ahí Nilda, ¿te imaginas Nilda, los empleados que tienden a retrasar soluciones? <risa> ¡Hay muchos! Justamente por esto, en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy, donde mandás un mensaje así, y se hace viral en Japón, es fundamental la autoestima sana en los negocios, en los emprendimientos, y por supuesto en los empleados. ¿Por qué? Porque es mi confianza en mí para responder a las situaciones. Porque es mi flexibilidad mental para adaptarme a nuevas ideas y soltar las viejas. Mirá si, mirá si no tendrá que ver la capacidad para enfrentarnos a los cambios con realismo, cosa que ya vimos, con realismo, con una disciplina personal efectiva y con una autogestión efectiva, el triángulo está directamente conectado con una autoestima sana. Y recuerden que lo que acabo de decir, los psicólogos lo llaman fuerza del yo. Es decir, una orientación sana hacia el realismo, hacia lo que es, lo que no es, ¿Sí? Una disciplina personal efectiva y una autogestión sana, eficiente. Eso es fuerza del yo. Um, la autoestima se relaciona con el deseo de admitir y corregir errores. La autoestima sana... Tiene una fuerte orientación a la realidad, por si no te quedó claro hasta ahora. una fuerte orientación hacia la realidad. Atención a esto, escuchen, escuchen esto porque es maravilloso. A mí me encanta como lo explica Brandon. Los hechos tienen prioridad frente a las creencias o ideologías. Ya está. Los hechos tienen prioridad frente a las creencias o ideologías. Yo me acuerdo del cuento ese de, del hombre que estaba escalando y, y se cae de la montaña, ¿se acuerdan? Con mucha neblina y queda colgando de una soga. ¿Eh? Nilda se acuerda. Y agarra y dice, Dios, si estás ahí, sálvame, por favor. Y de repente le habla, estoy aquí, hijo mío. Si crees en mí. Suéltate, y yo te salvaré. Y el hombre creía en Dios, pero agarró y dijo, ¡No hay nadie más, para ahí arriba! ¡Claro, tu confianza! Y en el cuento termina diciendo que como había mucha neblina, al día siguiente el hombre apareció congelado y muerto a dos metros del suelo. Él estaba a dos metros del suelo, un metro, no importa, depende de dónde lo lea, y no sabía porque la cantidad de neblina que había, ¿no? Lo que es la fe o no la, la no fe, pero los hechos son más importantes que la ideología y las creencias, solo porque yo creo que hay un paraíso, por ejemplo, después del mundo, después de, de vivir, no por eso me voy a matar, ¿no? Aunque bueno, ahí entramos en terrenos religiosos medio espantanosos, así que mejor no, <risa> mejor no hablemos de eso, lo importante es que podamos diferenciar cuando algo es un hecho y cuando es solamente una creencia. No necesariamente estamos hablando del ambiente religioso, no sé ni para qué me metí ahí, porque es algo que de todos modos yo respeto mucho. Yo soy espiritual, cero religioso, pero no tengo problema con la gente religiosa, así que no problem. Bueno, siguiente. Escuchen esto, insisto, porque es fa fabuloso como lo dice Brandon. La verdad es un valor superior a tener razón. Guau. La verdad es un valor superior a tener razón. Me importa más la verdad que tener razón. Hay mucha gente que no le importa la verdad, lo que le importa es tener razón. La conciencia es más importante que una inconsciencia autoprotectora. Gente que no quiere tomar conciencia de lo que le pasa. Si unimos. Si, si unimos, si levantás la, la manito es porque querés decir algo, te aviso. Acaba de levantar la manito. Yo no tengo problema en abrirte el micrófono. Eh, si unimos la confianza, no me pone, ¿viste cómo sabía? Podés bajar igual la manito, vos, vos misma, si no, yo después trabajo. Si unimos la confianza en nosotros mismos y el respeto por la realidad, ¿sí? confianza en mí, respeto por la realidad. Entendemos que corregir un error es una lección deseable en lugar de ocultarlo para salvaguardar nuestra imagen. Los que ocultan sus errores, por favor, ¿cuántos ocultadores tenemos? Decir estaba equivocado... No es vergonzoso cuando mi autoestima es sana y no depende de la aprobación externa, ni de proyectar un superhéroe inmaculado que no comete errores. Por eso yo a veces me río en el chat, ustedes, los que estarán en el chat de Autoestima Ninja, en Whatsapp o en Facebook, se darán cuenta, que a veces yo agarro y le digo, no me idealices, porque la gente entra, me conoce, no sé, un mes, dos, tres, cinco, seis, y me pone, sos maravilloso, sos un ser de luz, gracias a Dios hay gente como vos en el mundo. Y yo estoy sentado en mi casa así, y leo el mensaje, digo, ¿de quién estará hablando? No, <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no es así, no existe eso de gente fabulosa, que haya gente que se venda así es otra cosa, que haya gente que compre esa idea, ese humo de, de gurúes espectaculares que son no son humanos, porque si sos todo un ser de luz y sos maravilloso y nunca tuviste, o no tenés, porque no tenés hoy miedos, envidia, y seguridad. no sos un humano, es mentira. Entonces, debe ser un lagarto, no sé, un disfrazado, de... <risa> claro, no sé qué es. Debe ser, viste esos lagartos así, de las películas, vestido de humano para conquistar la Tierra, ni idea, ni idea qué debe ser. en fin. El producto de la baja autoestima es justamente negar errores, ponerse a la defensiva, sentirse inseguro, sentirse inadecuado, tener vergüenza, porque ¿cómo me voy a equivocar yo hoy? Creo que nunca, jamás, jamás en mi vida me voy a olvidar, el día que estaba trabajando en una universidad, acá, y, y, si, y si hay alguien que esté en la Universidad del Museo Social Argentino, por favor dejame un comentario porque sería muy divertido. Trabajando en la Universidad del Museo Social, aquí en Buenos Aires, yo estaba en el Área de Sistemas y un día, no me acuerdo cuál fue la circunstancia que una persona me pregunta algo y yo le digo, no, la verdad no sé, ¿para qué? dije no sé, ¿cómo no vas a saber? Me dice, ¿cómo vas a decir que no sabes no podés decir que no sabés, tenés que decir otra cosa, poner una excusa. No podés decir que no sabés porque vos estás en sistema, vos tenés que saber, o buscar la respuesta, sí, buscar la respuesta, sí, pero si ahora no lo sé, ¿por qué voy a decir otra cosa? Claro, yo ya venía, con la, venía ya trabajando el coco, como me gusta decir, venía trabajando esto. Y a mí que yo, decir algo que yo no sabía, no me afectaba nada, pero parece que a los demás sí, para los demás era muy importante, esconder el no sé. En fin, Universidad del Museo Social. <ríe> si trabajás ahí o algo, o trabajaste como un comentario, pues sería genial. Eh, <ríe> avancemos. Comprendo que la realidad está compuesta por hechos y no por opiniones. ¿Puedo diferenciar la realidad de lo que yo pienso o creo? o las conjeturas que yo armo. Porque yo conozco personas que crean conjeturas en base a situaciones que ellos interpretan, generan conjeturas, opiniones, y luego se comportan en base a ello, como si eso fuera la realidad. Se olvida que eso es lo que ella solamente piensa, que eso no, es, no está en el mundo. La autoestima se relaciona con la benevolencia y la cooperación, al igual que un niño que fue educado con respeto aprenderá a respetar a los demás, y un niño que fue maltratado tenderá a sentirse amenazado y se esconderá detrás de un muro de hostilidad cuando sea grande, nosotros como adultos, con una autoestima sana, no sentimos la necesidad de protegernos de otros, porque nuestra autoestima es sana, porque no vemos guerra donde no la hay, con una autoestima sana sabremos que tenemos derecho a existir, a estar, a hablar, a expresarnos, a decir sí, a decir no, a pensar igual o distinto o como yo quiera. No nos sentiremos amenazados por la confianza o la seguridad de otro, por sus éxitos, por su atractivo, por sus resultados, por su auto, por su casa. En este contexto que acabo de nombrar, el ser benevolente y cooperativo para con otros es un resultado natural. Paradójicamente esto me beneficia a mí y a los otros, todos ganamos. Paradójicamente. Pero, ¿por qué no voy a ser benevolente y cooperativo si yo no entro en conflicto con el otro y no me siento amenazado? Si yo puedo, como dije en el seminario anterior, mantenerme en una relación de igual a igual con el otro, de respeto, respetándome a mí y respetando al otro, no soy ni más ni menos y sin una actitud beligerante, sin, sin boxear, mentalmente. Pregunta para los ninjas. ¿Puedo diferenciar la empatía de la sobreprotección y la codependencia, metiendo mi nariz en vidas ajenas y queriendo resolver asuntos que no son mi responsabilidad? Porque yo conozco gente que dice que es muy empática. Y lo que hace es meterse donde no le importa, dar consejos a gente que no se lo pidieron, querer solucionar la vida de otros, ocuparse demasiado de las responsabilidades que no le competen. Y luego agarre y me dices es que soy muy empática. No, disculpame, vos sos metida. Disculpa. <risa> <risa> Hubiese amado que, que se escuche esa risa, <risa> esa carcajada en el, en el video, Nilda. Vos sos metida mami, no es empática, empatía eso, No estás separando, lo, estamos mezclando todo, ahí mezclamos todos los límites, mezclamos lo, lo real, lo no real, viste, mezclamos todo. ¿Puedo evitar discusiones que no llevan a nada excepto a discutir? ¿Gente que discute por discutir? Sabes las veces que me he metido en discusiones por discutir yo? Madre mía, solamente para tener razón, no sé, todavía no me gané ningún premio. ¿Sé trabajar en equipo y cooperar desinteresadamente? Excelentes preguntas que vamos a, a responder eventualmente. Cada uno, si alguien quiere responder alguna pregunta en la grabación, pues lo puede hacer, tío. Por supuesto, citame la pregunta porque si no, no sé de qué me estás hablando. Entonces así vimos cómo es el rostro de la autoestima, la tranquilidad en los defectos, aceptar y dar cumplidos, estar abiertos a ideas, experiencias y posibilidades, hablamos también de forma espontánea y tranquilo, no necesitamos hacer poses, somos flexibles al responder a situaciones, somos firmes pero no beligerantes, atención, importante, importante, importante distinción. Hay características físicas que, que determinan, que se puede ver, en las cuales se puede ver la autoestima, la atención es siempre un una forma de desequilibrio en la misma, entendimos que la autoestima es mucho más que sentirse bien, vimos alguna historia, vimos cómo influye la autoestima en, eh, en la vida, las, las personas vimos las personas con autoestima sana, con autoestima baja o desviada o inconveniente, acuérdense que desviada o inconveniente es una autoestima que está basada en el respeto, en el dinero, en eh, la posición, eh, en... Eh, la apariencia, en lo que sea, en cosas externas. En cambio la autoestima sana está basada en principios, en valores universales. <coughs> Hablamos de que se relaciona la autoestima con la racionalidad, con el realismo, con la intuición, con la creatividad, con la independencia, uh, con la responsabilidad personal. Contamos alguna, la historia del Zoológico de Londres, donde, que nos recuerda que, el, uh, que nosotros somos los principales depredadores o salvadores de nosotros mismos. Uh, hablamos de la flexibilidad. Hablamos del hermoso cuento de dejar las cosas y ver quién tiene a quién. Uh, la, hablamos de que la autoestima es la capacidad para afrontar cambios, para soltar el pasado y las, las viejas ideas y estrategias. Um, de, que podemos, de que es deseable para nosotros admitir y corregir errores de que podemos ser, por lo tanto, dicho todo esto, vamos a ser obviamente benevolentes, cooperativos y empáticos, de una forma sana y no empáticos, entre comillas. Les quería comentar rápidamente, porque yo se los comenté en los otros, que tenemos ninjas legendarios, en el cual tienen un seminario al mes, en vivo, ¿sí? un seminario mínimo, el grupo de WhatsApp exclusivo, Van a tener talleres, ejercicios y dinámicas sobre autoestima y codependencia y seguimiento personalizado. ¿sí? Todo eso por 27 dólares por mes. Todo, es decir que yo voy a estar con ustedes, no es que se lo voy a tirar los, el material y listo, como si fuese un video en YouTube más. No, lo vamos a trabajar, a digerir. Así que nada más para quienes estén viendo el video en YouTube Apoya nuestro, nuestro clan con tu like, con tu comentario, o si no, una, si no lo haces, una horda de, de ninjas muertos, en los antepasados van a venir y te van a tirar de las patas cuando estés durmiendo, así que <ríe> tenés que dejar un comentario suicido, sí, dejar tu like. Te dejo acá arriba, o acá arriba, el primer seminario, por si aún no lo viste, te recomiendo muchísimo que empieces de, desde el 1 y eh, nada más, te deseo siempre lo mejor, suscríbete y que sigas avanzando en el aprendizaje de tus artes ninjas, especialmente la autoestima ninja. Chau, chau.